a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia, Sobos, Controversias, Salud y muchas cosas más. Señores, hoy es lunes 6 de diciembre y vamos a compartir la frase del día. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuánta verdad, señores, en una sola frase? Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que siempre vamos a estar Ahí. Bueno señores, hoy tenemos un mix de temas eh, muy interesantes, son los siguientes, inteligencia bancaria y financiera en la primera parte de nuestro programa y en la segunda parte de nuestro programa nos vamos también a un mundo sumamente interesante, las lenguas eh, modernas mitos y verdades de los hablantes de dos o más idiomas y más puntitos importantes relacionados también a este tema de las lenguas modernas. Iniciamos con inteligencia bancaria y financiera. El día de hoy nos acompaña Yajaira Robles, ella es licenciada en administración de empresa, experta certificada en finanzas personales y creadora de la guía hipotecaria. Pero vamos a ampliar un poquito más acerca de Yohaira Robles. Bueno, señores, y continuamos con Somos Controversia, Salud y mucho más. Y ahora nos vamos a un mundo muy interesante, las lenguas modernas. Y el título es del día de hoy del tema, las lenguas modernas, mitos y verdades de los hablantes de dos o más idiomas. Para tratar este mix de temas tan interesantes tenemos el día de hoy. Un invitado sumamente especial para nosotros, me refiero a Juan Carlos Frías Acosta, él es abogado, docente en Derecho y de Lenguas Modernas, con una maestría en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal. Pero vamos a, a hablar más ampliamente sobre Juan Carlos tenemos aquí que él es dominicano, licenciado en Derecho, en Educación, Mención, Lenguas Modernas, con una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en APEC cursando estudios de maestría en Lingüística Aplicada de la Enseñanza del Francés en la UAS, egresado de diversos programas de formación a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de la docencia, así como diplomados, cursos especiales y congresos nacionales e internacionales, experiencia docente en programa de estudio a nivel de instituto, curso, talleres... Y formación de grados en universidades dominicanas, abogado y docente de derecho en lenguas modernas Con experiencia en, en diversos, eh, eh, tanto en estudio eh, público y privado, en programas a nivel nacional Bueno señores, aquí estamos entonces en compañía el día de hoy de Juan Carlos ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido a casa Muchas gracias, estimada doctora Crismel y Brito. Muy encantado siempre en, en su invitación. Agradeciendo también al público que nos acompaña a través de las redes sociales. Juan Carlos, eh, ¿qué son las lenguas modernas? Bien, estimada doctora. Las lenguas modernas en esencia son actualmente consideradas las lenguas que estamos hablando las personas corrientemente a través del mundo. Esto nace a través de lo que es el desarrollo poblacional en el hemisferio en el que residimos actualmente. Entonces, eh, porque es una historia bastante interesante de contar, pero sabemos que el tiempo aquí es bastante reducido. Sí. En esencia, actualmente denominamos lenguas modernas inglés, francés, en algunos casos italiano y alemán. Ah, también podemos recordar como lengua moderna la, las lenguas que devienen a partir del imperio latino-romano. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje, en esencia, nace a través de la amplia necesidad del ser humano en permanecer gregario, en permanecer en un grupo. Este lenguaje que conocemos hoy en día ha devenido evolucionando con el tiempo hacia lo que conocemos ya como comunicación lenguaje, lo que actualmente hacemos. El lenguaje, entonces, inicia a través de los primeros homínidos en nuestro planeta, en donde ellos, en la cueva de Altamira, figuraban así sus manos y con tinta, lo que podían encontrar en su alrededor, plasmaban ideas. Plasmaban desde ese entonces ya ideas. Esto era considerado, entonces, un lenguaje. Claro, no estaba estructurado como actualmente sí si lo tenemos. Exactamente. Juan Carlos, ¿cómo nacen los idiomas? Los idiomas nacen, estimada doctora, a través de la evolución de la comunicación. Inicialmente, nosotros, los seres humanos, nos comunicamos desde antes de nacer, a través de gesticulaciones, palabras articuladas ya, a través de mensajes o de códigos escritos, figuras. Entonces, el lenguaje posiblemente nos impacta a todos los seres vivos, al ser humano, que es a quien le reconocemos un lenguaje estructurado también y es este quien mejor ha podido desarrollar sus competencias idiomáticas. Juan Carlos, eh, desde tu punto de vista, consideras tú que se aprende inglés, que se aprende francés en, en las aulas dominicanas, ¿qué opinas? La experiencia nos ha indicado que sí, porque aulas dominicanas hay muchas, ahora bien, tenemos que hacer la distinción, estimada doctora. Ciertamente, el aprendizaje es toda una suerte de articulaciones que se combinan para lograr un cambio de actitud en las personas. Ahora bien, ¿se puede decir que se aprende inglés y francés en las escuelas dominicanas? Sí, pero con una reserva. Claro está. No podemos realmente generar unas competencias idiomáticas solamente en el aula, cuando el niño, el adolescente, o el adulto va hacia un entorno en donde esas competencias no son necesarias, no son requeridas o sencillamente por la falta de práctica, pues se pierde. Entonces, sí, pero con ciertas reservas. Es cierto, Juan Carlos, que si yo hablo inglés, eh, yo puedo eh, trabajar eh, fuera del país, eh, yo me puedo desarrollar, incluso yo puedo comprender como que si yo hubiera estado ahí desde el primer día, desde mi nacimiento, ¿qué opinas? Importante, muy importante, estimada doctora Brito. Esa pregunta es muy importante y muy frecuente en nuestras aulas, ciertamente. Podemos aprender los aspectos idiomáticos básicos del inglés, del francés o de cualquier idioma, pero esto no nos da la garantía de que vayamos a un entorno que no es el nuestro bajo unos contextos especiales en los cuales nuestras competencias se quedan todavía muy cortas, por lo que... La recomendación siempre será mantener un enfoque sobre qué se pretende lograr con estas competencias. Así entonces vamos encauzando nuestras acciones formativas para lograr ese objetivo, ciertamente. Se puede uno eh, concentrar en lo que es el aspecto laboral, entonces así guiar un estudio técnico práctico para así aplicarlo dentro de esos campos de trabajo. Posiblemente una persona que va a migrar necesita obligatoriamente conocer el idioma, pero hay otro factor, es el factor contexto, el factor cultural. Existen palabras y términos que tienen una connotación distinta. Ahí entonces entraría ya lo que sería el aspecto de conocimiento de la sociedad y de la cultura, esto que también se imparte desde nuestras escuelas, institutos especializados o casas de estudio. Una preguntita, Juan Carlos, ¿qué tanto idiomas extranjeros se puede estudiar una persona? Ciertamente, muy buena pregunta, estimada doctora Brito. El ser humano tiene una capacidad inmensa para poder asimilar diversos códigos de comunicación. Entonces, el ser humano puede comenzar con su lengua materna, cosa que en algunos casos todavía no dominamos del todo, pero bien. Hay muchos nobles gestos que podemos ir dando, que podemos ir guiándonos hacia esa meta de aprender muchos idiomas y tal vez con la mejor calidad que se pueda. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la calidad educativa de la República Dominicana a la hora de nosotros hablar de este tema, eh, lenguas eh, extranjeras? Muchas gracias, estimada doctora Brito, por esta <risa> gran oportunidad. Existen muchas oportunidades de mejora desde nuestros sistemas educativos. Decimos sistemas porque no solamente está compuesto por el sistema público, sino también por las casas de estudio especializados, que son ya estudios privados. Entonces, sí se puede hablar de una cierta calidad porque ciertamente también hay una gran inversión. Ahora bien, lograr conectar esa inversión con los resultados que se esperan y que se merece nuestra sociedad es una gran labor, desde nuestros directivos en las políticas estatales hasta nuestros acompañantes dentro de las aulas, maestras y maestros, que de verdad tenemos que, yo también me comprometo, mejorar para poder llevar a cabo esa gran labor de enseñanza, de poder impartir, un curso, un taller, una clase, unas horas académicas que sean de calidad y que se aprovechen ciertamente. Tú sabes que siempre tra que tratamos temas, eh, los relacionamos con esta situación que estamos viviendo todavía, COVID-19. Eh, Juan Carlos, comparte con nosotros el impacto del COVID en esta área. Así es, estimada doctora Brito. La experiencia nos enseñó que debemos estar preparados y tener al menos lo básico. ¿Para qué? Cuando se presenten las contingencias, ya no tener que doblar la curva del aprendizaje, sino que podamos llevar los proyectos de manera lineal. En marzo del año 2020, todas nuestras aulas fueron cerradas. Gracias a muchas voluntades, a mucha vocación, se pudieron completar muchos proyectos de estudio, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel internacional. Ciertamente el COVID-19 nos ha enseñado a todos que debemos evolucionar en nuestras prácticas. Ahora lo hicimos de manera intempestiva de manera rápida, bueno, pues ya tenemos la experiencia de poder desarrollar todas esas dinámicas ahora de una manera más calmada para poder asimilar ese cambio y poder sacar un mejor y gran provecho en pro de toda la educación merecida por todos. Tú como especialista, Juan Carlos, de la materia. En este momento, por ejemplo, yo estoy estudiando alemán. ¿Qué claves eh, tú compartes con nosotros, con aquellas personas que en estos momentos están estudiando X idioma? Vielen Dank. Muchas gracias. También somos <risas> estudiantes de otras lenguas. Aparte de ser docentes, nos mantenemos actualizándonos. Entonces, ciertamente, el alemán es considerado para nosotros, los latinoamericanos, una lengua un tanto difícil de aprender, pero no imposible. ¿Por qué? Exactamente, estimada doctora. Es que el aspecto cultural nos resulta también un, de un gran impacto. Entonces, al ser el aspecto cultural algo de importancia, debemos prestarle atención. Lamentablemente no tenemos todas las relaciones comerciales, eh, económicas y o culturales con el pueblo Alemán, aunque sí, lo, aunque sí tenemos eh, mucha conectividad, mucha conexión, no es para todos un idioma frecuente de, de encontrarlo. Por lo que sí. entonces ese aspecto deberíamos de cubrirlo con un gran sacrificio. Bueno, pues ahora tenemos la tecnología que nos puede acercar bastante hacia esa meta que tenemos. Podemos utilizar todos los recursos tecnológicos para poder lograr esa meta. Cualquier idioma que podamos aprender a través de los recursos tecnológicos y poder seguir también una dinámica de interacción para mantener la esencia de lo conocido, de lo aprendido, el aspecto cognoscitivo con el aspecto pragmático. Una preguntita. Desde tu experiencia, Juan Carlos, eh, ¿cuál sería para ti el idioma más difícil relacionado con el de nosotros, el español. Sí, fíjese, <risa> estimada doctora, precisamente en estos mismos eh, días estábamos tratando con el equipo de maestrantes en lingüística aplicada del francés para la enseñanza, en la UAS, en donde nos estamos continuamos formándonos y hemos estado verificando otros tantos lenguajes más. Existen algunos que están incluso desapareciendo, lamentablemente, por la baja cantidad de hablantes que tienen esas lenguas. Y sucede lo siguiente, cuando en un pueblo las personas que hablan un idioma deben para poder desarrollarse deben migrar, entonces esas lenguas se van muriendo porque ya no tienen hablantes. Entonces las lenguas también al ser un aspecto vivo que atañe intrínsecamente a las personas deben seguir evolucionando porque si no entonces pueden estas quedarse desiertas, no van a entender, no se van a entender incluso personas que vengan desde la misma comunidad con sus descendientes. Entonces en el aspecto idiomático hemos encontrado lenguas un tanto Difíciles y otras que son más fáciles de asimilar por nosotros los eh, latinoamericanos, las personas que hablamos español o idiomas que de, dependan del latín. Por ejemplo, las lenguas que son más difíciles para hablar de los latinos está japonés, árabe, chino, dentro de sus diversas variantes, ruso, actualmente existen institutos que enseñan todos esos idiomas, aquí en Santo Domingo, por lo que ya esa imposibilidad se va reduciendo. Entonces ya quedaría siendo una dificultad que estaría entonces en cada uno de nosotros y de ustedes también en solventarla. Exactamente. ¿Consideras tú, Juan Carlos, que nosotros socializar, eh, hablar con nuestros compañeros a la hora que estamos estudiando un idioma es importante? Sí, estimada doctora Brito, es sumamente importante y es la base precisamente de poder interactuar en otras en otros idiomas con otras personas mantener la práctica nos ayuda a mantener el ejercicio necesario para que esas competencias se vayan perfeccionando para que se pueda usted comprender con otras personas es necesario que usted conozca de dónde viene inclusive quién es esa persona el factor cultural que le envuelve entonces no solamente es conocer el lenguaje sino también de dónde viene el aspecto cultural aquí es una carga importante, que también debemos eh, preocuparnos. Exactamente. Aproximadamente ¿cuántos docentes hay en este momento de lenguas modernas en R.D.? Estimada doctora Brito, lamentablemente esa estadística no la tenemos acabada, pero sí puedo decirles algunas informaciones básicas que hemos podido encontrar en nuestros estudios. En la actualidad existen en el Ministerio de Educación de la República Dominicana algunos maestros ya regulados, de los que son maestros nombrados. Existen otra cantidad de maestros también, pero que no son parte del sistema público aún. Entonces, Faltándonos esas estadísticas de manera precisa, no nos arriesgaríamos en decir cuántos maestros de lenguas modernas tenemos. Sí, claro. Tenemos las estrategias de cómo lograrlo. Ya tenemos la Asociación Dominicana de Maestros de Lenguas Modernas, ATPLEN, de la cual también participamos, en donde les invito a congregarse a todos los maestros del país para así poder completar los ciclos formativos, para así poder completar primero unas estadísticas que nos van a ayudar a poder enfocar cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades también que se tienen desde ese gremio. Exactamente. ¿Cuáles son esos idiomas, eh, Juan Carlos, que tú dices eh, que están desapareciendo? Sí, claro, estimada doctora Brito. Tenemos lenguajes que dependen de otra lengua. Por ejemplo, en el sur de Francia, en Europa, se hablan algunos lenguajes que como son pueblos, son algunos eh, algunos habitantes quienes las hablan. Sí, sí. Ya sus hijos y nietos que han tenido que emigrar a otros países, al no tener la relación precisa con el lenguaje, pues ya se está perdiendo esa, esa sintonía. Ya no se tiene que ese mensaje le llegue a esa generación. En la actualidad existen también otros lenguajes que son otra invención del ser humano para así poder generar un lenguaje universal. Se habla así entonces del esperanto, un invento del ser humano, en lograr un lenguaje universal. Lamentablemente, esto solamente es hablado por algunas comunidades en el ámbito de la tecnología, también lenguajes de programación que ya no se utilizan, que ciertamente solamente lo conocen las personas programadoras, expertas en informática, pero que se comprenden, ellos logran una comunicación entre ellos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia eh, de que una persona, de que un sujeto, eh, conozca otro idioma. La gran importancia, estimada doctora Brito, y público que nos acompaña, es que las lenguas modernas, los otros lenguajes, sirven de puente entre el conocimiento y entre las culturas, una persona que sabe uno, dos o tres lenguajes tiene entonces habilidades idiomáticas en las cuales desarrollarse no importa en la sociedad en donde esté, siempre que esos lenguajes así se hablen en ese entorno. Entonces, es de capital importancia para un mundo globalizado como en el que estamos viviendo que las personas no se queden en una parcela, sino que puedan lograr una migración que sea menos dificultosa. Es decir, tener el conocimiento idiomático nos ayuda a acercarnos a las herramientas que nos van a acercar también a los objetivos. Y dentro de ese renglón, estimada doctora Brito, hemos escuchado algunas anécdotas de personas que nos dicen, bueno, el gato eh, maullaba y los ratones se alejaban. Así entonces, el gato ideó una estrategia y dijo, voy a ladrar. Y así ladró. Los ratones entonces, creyendo que el gato no estaban, se acercaban y el gato, pues, comía. Y el ratón les preguntó, el que quedaba claro, gato, ¿qué pasó? que no estabas maullando, dijo el gato, bueno, si comienzo a maullar, no voy a comer. De ahí entonces la gran importancia de conocer otros idiomas, de conocer cómo piensan otras personas. Exactamente. ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo y por qué? Actualmente el idioma más hablado no es el inglés. Claro, estas Estadísticas van variando conforme regiones, conforme eh, el tiempo va cambiando. Tenemos como idioma lengua materna más hablada el chino. Luego sigue el, algunos idiomas como el que se habla en la India. Por su cantidad de personas Exacto. hablantes nativas, ahí entonces vamos a, a tener una estadística. Pero cuando hablamos entonces en términos generales, segunda lengua más hablada a nivel mundial, Obviamente es el inglés, porque es el idioma segunda lengua más hablada en muchas partes del mundo y el mismo también que figura en más programas educativos en las escuelas también a nivel mundial. Entonces tendríamos que hacer la distinción entre lengua hablada materna a nivel mundial o lengua segunda más hablada a nivel del mundo. Exactamente. Vamos ahora a, a tratar este puntito que me parece bastante interesante, mitos eh, y verdades eh, sobre, sobre los idiomas, sobre las personas que hablan diversos idiomas. Así es, estimada doctora Brito. Nos llegan siempre la, a las aulas y nos interrumpen a veces en el pasillo, el normal discurrir, preguntándonos, "Profe". y es verdad que usted puede ver una película en otro idioma y entiende todo. La respuesta mía puede ser una y la experiencia de otros docentes puede ser otra, así como la de otros otras personas que hablan lenguas modernas también. Realmente no todo el mensaje se comprende. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Por qué? Así es, estimada doctora Brito. Como le he comentado, el contexto influye bastante. El contexto es parte del mensaje. Entonces, es probable que si yo estoy viendo una película y no le estoy prestando la debida atención, o si no he iniciado viéndola desde los primeros momentos, es posible que algunas palabras no se me parezcan a las que ya yo he registrado. Entonces, este mito puede ser, eh, todavía está pendiente de ser validado o no. Exactamente. ¿Puedes compartir otro mito con nosotros? Claro que sí, estimada doctora Brito. Nos preguntan también que en qué idiomas pensamos o en qué idioma soñamos. Esa es una pregunta muy frecuente y es importante saber que hay un momento en la etapa cognoscitiva del ser humano en la que ya el subconsciente incluso refleja eso de la vida en cuando estamos de manera consciente. Y yo también he llegado a soñar en otro idioma, en otro país, en otro contexto, y digo, bueno, pues estoy afilado estoy bien porque estoy hablando en el idioma que estoy aprendiendo ya mi subconsciente lo sabe y solamente tengo que articularlo bueno pues ciertamente es algo interesante cuando podemos tener esa experiencia cuando podemos vivir esos momentos de que podemos interactuar de que podemos lograr nuestros objetivos a través de las lenguas modernas Exactamente. Bueno, comparte con nosotros ese consejito, esos diversos consejos sobre aquellas personas que, que quieren pues, pertenecer al MINER. Así es, estimada doctora Brito. En la actualidad estamos desarrollando el concurso para los y las maestras y maestros del área de educación del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Existen muchas indicaciones para poder tener éxito en esas importantes en ese importante certamen. Lo primero es ciertamente mantenerse enfocado en el objetivo, estudiar, prepararse, lo mismo que usted ya conoce, prepare su bosquejo, haga las interacciones con su comunidad de aprendizaje en su área en específica también. No desmaye en su interés. Sabemos que son algunas mil plazas vacantes que van a estar cubiertas por los y las mejores docentes del país. Actualmente se han registrado ya algunas mil personas en este importante certamen. Entonces, siempre deseándole la mejor de, las, de los éxitos posibles y que se sea la comunidad educativa la que realmente obtenga ese gran beneficio de tener maestras y maestros bien preparados para nuestro país. Exactamente. Eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son los idiomas eh, base que debe de tener toda persona en este momento, en la actualidad? Así es. Bueno, eh, le puedo decir desde mi experiencia que iniciamos estudiando en el English Center con el maestro Jack Wesley, ya hace alguna década y un lustro. Entonces, este idioma del inglés nos sirvió como base para así poder hacer una, una zapata sólida para el aspecto programático, para lo que es lo que se necesita para poder aprender. Es decir, el inglés sirve, y el francés también, como base para poder seguir aprendiendo otros idiomas. Por su alta carga de aspectos idiomáticos, como es la gramática, la semántica, la dicción, entonación, fluidez, la, el aspecto grafía, que es la ortografía, caligrafía, son aspectos de estilo. De ahí, entonces, nosotros podemos desarrollar múltiples estudios enfocados en diversas áreas de lo que que serían las lenguas modernas. Juan Carlos, eh, nos dicen siempre, y hemos escuchado lo siguiente, eh, aprender un idioma es más fácil cuando tú estás chiquito, cuando tú eres niño, que cuando tú eres grande. ¿Eso es verdad, sí o no, y por qué? Así es, estimado doctora Brito. De nuevo la experiencia nos ha enseñado que a mayor carga de responsabilidades vamos a tener entonces eh, menor punto de inflexión en ese interés no que me, tenemos. espérate Juan Carlos, espérate, tú me has generado una gran, entonces el que esté endeudado no, no, va, no va a aprender. Es, un, es una gran controversia, doctora Brito, ciertamente. Una controversia. Sí, es una gran controversia porque es una realidad del ser humano, si tenemos mucha preocupación, es muy difícil de que podamos desarrollar un aspecto del aprendizaje que no, que es un aspecto subjetivo, si nos Fijamos, el lenguaje es no material, salvo que cuando lo vemos de manera escriturada cuando tenemos un mensaje sólido que ver. Pero básicamente son ideas, son imágenes acústicas, son grafías que se quedan solamente en el cerebro. Entonces, una mente muy preocupada quizá no va a poder prestarle atención a los detalles, tanto del sonido como suena, la pronunciación, como de la, manera, de la manera en que se escribe un mensaje. Entonces, ciertamente, en una etapa de nuestra vida, vamos a tener muchas más eh, cualidades uh -huh. con las cuales poder aprender mejor y más fácil. Entonces, no es resume, que sea imposible. En resumen, licenciado, si yo estoy en olla usted no me recomienda estudiar idioma Al contrario. Esto, <risa> esto puede servirle inclusive de agente catalizador para sus objetivos y con estas nuevas herramientas idiomáticas también, pues solventar sus compromisos económicos. Bueno, señores, entonces ya ustedes entendieron que el día de hoy nosotros eh, estuvimos compartiendo en la primera parte del programa con Yajaira. Yajaira es la que nos va a ayudar cuando están estas situaciones que no, nos tienen pues... Eh, obtusos, que no podemos eh, entender los idiomas. Así que ya ustedes saben, aquí está el mix de profesionales, el que nos va a ayudar y la que nos va a ayudar también en el área financiera. Háblame sobre lo que es, eh, Juan Carlos, ese estudio eh, de idiomas eh, en los niños y, y, y cuáles son las edades que tú recomiendas que yo ponga a mi, a mi niñito a estudiar inglés, por ejemplo. Claro que sí, estimada doctora Brito. Existen ciertamente etapas del desarrollo del ser humano en la cual ya habiéndose cumplido un ciclo, entonces los psicólogos muy expertos aconsejan poder exponer al niño o a la persona ante ciertas experiencias. El ejemplo es guiado a través de que el ciclo educativo inicial de poder formar un, un idioma dentro de una persona es a partir de los 7, 8 años, hasta los 12 años, antes de la eh, adolescencia, ya el niño ya sabe cuál es su lenguaje. Entonces, esto no va a interferir con un lenguaje nuevo. También existen otras teorías que establecen que el niño o la niña puede hacer eh, doble estudios, es decir, se puede hacer bilingüe al mismo tiempo tiempo. Esto es cuando el contexto en el que se está desarrollando, así lo permita, cuando papi o mami hablan dos idiomas distintos, entonces es factible poder llevar a cabo ese tipo de procesos. No hay ciertamente algo que ate o que diga que no se puede o que se recomienda, porque son estudios que todavía se están realizando, sabiendo que en los niños, dichos estudios son bastante bien llevados, bastante bien guiados. Exactamente. Eh, Juan Carlos, ¿podemos hablar como de una edad tope en el caso específico de los adultos eh, para decir, bueno, hasta aquí eh, se puede estudiar inglés, se puede estudiar idiomas? ¿Qué opinas? No, no hay una edad límite y qué bueno porque entonces estaríamos aprendiendo hasta nuestros últimos hálitos de vida. Es así entonces como se puede estudiar en cualquier momento. Ciertamente los idiomas demandan de atención, es algo que va a demandar de un tiempo, una curva de aprendizaje que debemos cerrar lo más llana posible para poder llegar desde el punto inicial hasta el punto ya del conocimiento. ¿Por qué te inclinaste a, a, a estudiar lenguas modernas? Así es, estimada doctora Brito. Lo que nos motiva a estudiar lenguas modernas es el conocimiento mismo. Es poder llegar a, a mayor cantidad de conocimiento. Otrora, en tiempos anteriores, lamentablemente nuestras leyes, libros, venían en otros eh, idiomas. Por ejemplo, en el latín. Este idioma no lo estudiamos propiamente porque venimos ya desde épocas más recientes, pero el estudio del derecho, de otras artes, nos uh -huh. guió a estudiar alemán para poder estudiar legislaciones de Europa, así mismo como la legislación francesa. Uh -huh. Entonces fuimos desarrollándonos en esa área para poder cubrir algunas necesidades de conocimiento que teníamos. Entonces así fue como vimos que este mundo de los idiomas se abría cada vez más, Decidimos entonces formalizar hacia esos caminos también. Exactamente. ¿Cuántos idiomas tú, tú sabes? Ah, Estimada doctora Brito, <risa> actualmente de manera formal solamente conocemos tres idiomas okay. de manera certificada. Claro está, existen un, otros idiomas más que no son formales ni reglamentados. Y entonces también desarrollamos otras competencias en las cuales seguimos preparándonos. Exactamente. ¿Qué consejos, Juan Carlos? Eh, tú le puedes dar a, lo, a los jóvenes para que se inclinen a esta área tan interesante y tan productiva como es eh, Idiomas Diversos. Así es, estimada doctora Brito. A los jóvenes siempre les recomiendo que vengan a estudiar lenguas modernas, que estudien. El, el idioma extranjero nos abre otras puertas de otros mundos, de otros países en las cuales poder desarrollarnos también. Entonces, esta ciencia ciertamente cambia vidas. Esto hace que las personas puedan llegar hacia otras culturas y así poder desarrollarse, continuar también aprendiendo. Aquí en el sector eh, hotelero, turístico, en otras empresas privadas también, hay una amplia necesidad de personas cuyas, cuyas facultades idiomáticas sean plurilingües. Entonces ciertamente hay grandes oportunidades para las personas que hablan otros idiomas. En la actualidad. Exactamente. Bueno, señores, yo aprovecho la oportunidad para saludar a mi querido amigo Adolfo José, nuestro sexólogo que sé que está aquí en sintonía con nosotros, Juan Carlos, tu amigo Así Adolfo. es, claro que sí, nuestro amigo y nuestra comunidad jurídica también, nuestra comunidad de la educación, agradecemos siempre a ustedes su participación activa en nuestras redes sociales, también a mantenerse activos en el canal de la Doctora Controversia. <risa> bueno, entonces, Juan Carlos, un consejito eh, final sobre este mix de, de temas que hemos tocado el día de hoy. Adelante. Claro que sí, estimado siempre mantenerse enfocados en sus objetivos mantengan la meta y su norte que nada ni nadie les interrumpa en lograr sus objetivos. Exactamente. Comparte con nosotros redes sociales y números de contacto, por favor, Juan Claro Carlos. que sí, estimada doctora. Tenemos actualmente el número de teléfono celular con WhatsApp también, siempre a su disposición de contestar conforme la, la disponibilidad de tiempo lo permita. Es 809-973-3718, así como arroba Juan Frías A en las demás redes sociales, tales como Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros aquí en casita tus amplios conocimientos sobre este mundo tan interesante de las lenguas modernas. Encantado siempre, estimada doctora Brito. Un honor. <risa> bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana a las 12 y media de la tarde tienen una cita con nosotros. Hasta mañana, mis amores. Bye.